Hola, bienvenidos aquí a Caetano Móvil. Somos una de las 10 marcas presentes en la mayor feria de vehículos de ocasión del país. Con grandes descuentos y condiciones de financiación. Pide tu cita de manera presencial u online en www caetanomarket.es y encuentra tu próximo coche. Te garantizamos las máximas medidas de seguridad e higiene. ¡Te esperamos! En nombre de Kia Caetano Móvil. ¡Ven con nosotros!